Día viernes, eh, jueves, viernes, la semana pasada que queríamos charlar con eh, uno de los abogados, ¿no? Que está llevando a cabo la defensa de los policías o de un grupo de policías que fueron detenidos allá por el 2019, Moni, si mal no recuerdo, en aquello que fue tan ruidoso para Sunchales y, y que derivó también que la comisaría permaneciera cerrada durante un par de días ahí, ¿no? Así que abrimos la nota. Eh, si hacemos una cronología, eh, la comisaría estaba en reconstrucción, estaban tumbando calabozos, se, viene, eh, se detiene a, a unas personas aquí en Sunchares, la policía los detiene porque bueno, ya tenían sus prontuarios, ya sabemos de quién estamos hablando, hoy nos trasladó, estuvo intervenida la comisaría... Eh, cuando nos dimos cuenta se llevaban a todos los policías que estaban involucrados los que estaban y no presentes ese día también porque convengamos que el, que el jefe de la comisaría Luciano Gabinetti no estaba eh, dentro de, de su turno de trabajo, él estaba viajando y también lo, lo llevaron, actualmente tenemos eh, a dos oficiales, ¿sí? a dos policías todavía presos se dictaron como te contaba yo hace un rato te lo, te lo repasaba, los 10 meses más de prisión preventiva. Hay una pena prevista para ellos o pedida en realidad de 25 años de cárcel para los 7 policías acusados. La verdad es que fue un momento muy complejo para la ciudad. No terminamos de entender qué es lo que sucede. Actualmente no podemos hablar con los fiscales porque los fiscales no le dan nota a todos o por lo menos a los unchalenses no nos han permitido conversar con ellos. Pero como la parte legal de, de dos de los acusados la tenés vos Alejandro, yo primero te agradezco que estés en nuestros estudios, que te hayas cruzado hasta aquí. La verdad es que veníamos de un día sí, otro día no, yo te había abandonado con los WhatsApp. En fin, una costumbre muy mía. Y la verdad es que te agradezco que te hayas acercado, nos cuentes y nos pongas un, un poquito de claridad. Yo también eh, le contaba a la sociedad el, el, lo que se dio el viernes sobre esta persecución. Hay una denuncia sobre policías de nuestra ciudad actualmente, se llevaron la, la escopeta. Y ahora quiero que me cuentes vos qué es lo que va a pasar con, con, aquel, con estos policías en realidad con los que vos defendés. Del resto, bueno, veremos. Y con estos 25 años que se han pedido... Bueno, bueno, buenos días a todos. Eh, sí, esta es una causa que se inició en el año 2019, a raíz de, según nosotros entendemos, la autolesión que se, que se inflige uno de los detenidos, Chico Cornejo. Y, y a partir de ahí la Fiscalía comienza a trabajar sobre una línea de investigación, a mi criterio equivocada, eh, y especialmente porque no solo porque desde el aspecto probatorio no, no, no había elementos para para que sean concluyentes para, para tener en cuenta solamente la línea de investigación que, que tomó, sino además, digo equivocada en el sentido de que no evalúa otras alternativas, otras posibilidades sobre la forma en que podrían haber ocurrido los hechos. Y esto y esto es importante, porque los fiscales si bien llevan la parte de la acusación, o sea, la misión de ellos es, es acusar cuando, cuando del hecho surge que hay un delito, pero su objeto principal es la búsqueda de la verdad. Uh -huh. O sea, el fiscal lo que debe establecer es que, qué pasó, qué sucedió, cuál es lo que qué es lo que realmente sucedió y a partir de ahí, si las conductas existentes eh, implican la comisión de un delito... ...tratar el caso de esa manera. Acá eh, directamente se plantearon el, el final, el objetivo... ...y en función a eso comenzaron a buscar elementos. Te corto, para, sí. ir, para ir haciéndolo por partes. Dale. La causa hoy, ¿cómo está caratulada Alejandro? No, la, la, la causa tiene la misma carátula de siempre... Eh, más allá de las cuestiones que fueron sucediendo en, en, en el transcurrir de, de las distintas instancias. ¿no? Eh, no, no te dejes llevar por la carátula o por el título, por uh -huh. el rótulo. Acá lo importante es lo que fue sucediendo Sin duda. En, en el interín, eh, en, en, en las distintas resoluciones que fueron eh, sucediéndose en la causa. Si bien eh, se inicia como, como torturas... Así fue la, la, la, la, la imputación que hizo la fiscalía en la audiencia imputativa ya en el año 2019, por octubre, pero posteriormente, luego de la, medida, luego de la, de la audiencia de medidas cautelares y, y demás, y tras un trabajo eh, bastante loable por parte de, la, de los defensores que, que nos eh, Pusimos a, a obtener elementos de pruebas que no habían sido colectados por la fiscal, lo, lo que es su obligación, porque, reitero, la fiscal debe investigar todas las, las, las posibilidades sobre cómo ocurrieron los hechos y no debe dejar eh, de lado ningún elemento que pueda recolectarse a los fines de obtener, de poder realizar un análisis que sea objetivo. Eh, objetivo. Como veíamos que. ...que habían pruebas que no se estaban teniendo en cuenta... ...entonces los defensores nos pusimos a, a colectarlas... ...y aportarlas al, al legajo. ¿Podemos conocer cuáles son esas pruebas? Sí, sí, declaraciones testimoniales... Uh -huh. eh, ...fotografías... ...pero especialmente testimoniales... ...testimoniales de gente que participó en, en distintas instancias... De, de, ...de los hechos en esos días... ...y que pudieron tomar conocimiento... Sobre situaciones, sobre eh, personas, sobre ubicación de las personas, etc. Eh, la fiscalía dice eh, que actuaron con total impunidad. Fue tal la impunidad que actuaron frente a una mujer que estaba detenida. Ellos lo, lo definen así. Que fue tal el desparpajo de los policías en, en la forma de actuar que no les importó ni siquiera que hubiera testigos dentro de la comisaría. Eh, a ver... Eh, si, si ustedes tuvieran acceso al, al escrito de, de apelación que nosotros, uh -huh. que, que yo presenté, advertirán claramente que en mi análisis eh, es, expreso, claro, expreso con, con, con total perplejidad el concepto del cual parte la fiscalía en varios aspectos. El primero de ellos es cuando habla del policía como si fuera un criminal. O sea, criminaliza al policía y a su función. Parte de esa situación. Entonces es muy difícil después ar arribar a un resultado que sea diferente, aunque realmente claro. fueran diferentes los hechos. Claro. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, habla de que los policías tuvieron espíritu de cuerpo para cometer el delito. Fíjense cómo se criminaliza el espíritu de cuerpo, se lo disvalora. El espíritu de cuerpo es un valor, es un valor que tienen determinados grupos de personas justamente en función de un interés loable, un interés que sea positivo para la sociedad, para el bien común, para el prójimo. Entonces, si, si, si nosotros nos ponemos a desmenuzar eh, los términos y la simbología de la acusación, vamos a advertir eh, claramente su interés eh, en obtener un resultado y no en, en obtener el resultado que busca, que quiere, y no eh, en descubrir la verdad qué es lo que sucedió la. los acusan incluso dentro de las eh, de las declaraciones que hay eh, que les habrían aplicado la técnica conocida como submarino seco yo te leo textos eh, tal cual como sí, están sí, sí. mediante la cual se genera la asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también los, los amenazaron con eh, agredirlos sexualmente hay alguna prueba que tengan que tenga la Fiscalía al respecto de esto como para, eh, para manifestarlo de tal manera, como para seguir eh, aseverando que esto sucedió? Claro, ahí está la otra cuestión, porque uno, cualquiera, ¿no? Cualquier profesional, abogado, nosotros nos sentamos frente a una máquina de escribir y, y escribimos muy lindo todo, uh -huh. hacemos un relato fantástico, uh -huh. capaz de convencer a, al mejor director de cine, pero después al momento de lo, de las pruebas es cuando claro, está cae so todo ¿no? sobre todo Alejandro que la justicia se maneja con pruebas, con hechos fácticos, ¿no? con cosas que sucedieron claro. no con supuestos exacto, exacto lo que no se puede mostrar es, son hechos que no existieron ¿eh? Eh, y acá es donde este, este es un punto importante y está muy bien que vos lo, lo plantees en, en la charla porque ¿Qué probó la Fiscalía? Claro, eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que probó? Porque incluso ahora te voy a leer un párrafo chiquitito uh -huh. de lo que dice la Fiscalía al respecto del comisario, que es uno de tus eh, defendidos, Alejandro. Uh -huh. Dice, eh, minutos después, cuando hacen el relato y demás, el comisario llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes. En su carácter de jefe, ordenó a los siete agentes que limpiaran el lugar. Bueno... Ahí hay ahí, ahí otra cuestión. Voy, voy a empezar uh -huh. un poquito de antes para que no se nos escape nada. La fiscal dice que al chico... Es com perdóname, sí. Alejandro, es complejo, es largo. Yo te voy leyendo cada parte sí, como sí, sí. para que podamos hacer una reseña de qué es lo que fue sí. sucediendo porque hoy, eh, recordémosle a la gente, hoy 18 de octubre se cumplen justamente dos años de lo que ocurrió aquí uh -huh. en Sunchales, en la comisaría número 3 en Sunchales y, y con la policía, gente que todavía... Eh, tenemos presas, personas que todavía están presas y, y policías que han sido sacados de la fuerza que hoy están en otras actividades que no tienen que nada que ver haciendo, con su profesión. Eh, claro, en el caso de, de, de Luciano Gabinetti claro, estaba haciendo una carrera. Excelente carrera. Eh, claro, por lo menos no, no no no tenemos objeción sobre eso, ¿no? Es más, había parte de, del arco político de la claro, ciudad que pretendía justamente, ¿no?, que Gabinetti continúe siendo el comisario de la ciudad por, por el buen trabajo que venía haciendo, ¿no? Bueno, en esos días se hablaba, Gustavo, déjame que te comente, en esos días se hablaba incluso de un ascenso de Gabinetti ya, uh -huh. y lo que corrió en las primeras horas fue que era una movida política también. Por eso es que te consulto qué, cosas, qué, qué, ¿Qué, qué es lo que se que pudo no. probar. Claro. Bueno, fíjese que... <coughs> La fiscalía habla del de submarino amarillo, del submarino amarillo, del submarino seco. Exacto. Eh, la bolsa que encuentra la fiscalía, que secuestra uh -huh. de la comisaría, fue peritada, fue uh -huh. analizada. En esa bolsa no se encontró ninguna clase de, de restos humanos, ninguna clase de, de ADN vinculado. Claro, se hablaba a de que tenía sangre. Claro. Entonces. Si, imagínense ustedes que una persona a la que le colocan una bolsa para hacerle un submarino seco, incluso el, el chico en el relato dice que él muerde la bolsa, alcanza a morder la bolsa, porque no podía respirar, entonces se la dan vuelta a la bolsa. Eh, en toda esa actividad que supuestamente habrían desarrollado los policías y el, y el, el supuesto torturado, no va a quedar ningún, ningún rastro de ADN, un pelo, algo eh, tiene que saliva, eh, algo, nada. ¿Eh? Es raro. Entonces no es que es raro. Lo raro es la acusación. Claro, el resto no sucedió, evidentemente. Exacto. ¿verdad? Está claro que no sucedió, que eso no sucedió. Eso por un lado. Por otro lado hablan de torturas con un palo, con un supuesto palo. Sí. ¿eh? También. Un supuesto palo lo describen así, así, así. Cuando llegamos a la audiencia de reconocimiento de objetos, la Fiscalía planteó una serie de objetos, entre ellos un, un palo que habían secuestrado de la comisaría y que según la Fiscalía habría sido utilizado. Bueno, no solo que eh, los, los, eh, las supuestas víctimas no reconocieron el palo, sino que además, eh, a última instancia, yo aporto un elemento como parte de la defensa, porque también la, la defensa en su estrategia puede aportar elementos, yo aporto un elemento que circunstancialmente conseguimos antes de entrar a la. A la no, no antes, ya estando en la, en, la, en la audiencia, yo propongo incorporar un elemento más y uno de los eh, eh, de las víctimas supuestas reconoce ese objeto, o sea que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, ni idea. Y eso, sumado a las contradicciones de las declaraciones de ellos mismos y de los careos entre ellos mismos, eh, da cuenta de que lo que están diciendo no es cierto. Alejandro, estos 25 años que anticipa la fiscal que le va a pedir a, a su señoría, ¿no? Porque es así mm -hmm. el procedimiento, puede llegar a ser un apriete por parte de, de los fiscales para que alguno de estos siete involucrados quiera pedir este, algún juicio. Eh, ¿Cómo es que le llaman rápido? Eh, Tiene un nombre técnico sí. que no me lo acuerdo. El abreviado. Abreviado. Digo, como para. ¿Qué es lo sí. que están.? O estaría buscando como para que se peleen entre ellos si uno pide el abreviado y que lo tengan que pedir todo y se termine aquí. O no, porque de acá, digamos, si este juicio arroja con que. Eh, quedan todos absueltos, me imagino que aquí va a haber un apretón bastante fuerte por parte del jefe de fiscales, este, digo, de Baclini, Vigo, hacia uh -huh. este, los fiscales, no? porque es semejante metida de pata, no? porque aquí la comisaría estuvo varios días cerrada, hubo dos movilizaciones en apoyo a los policías importantísimas, digo, se generó un revuelo bastante grosso ¿no? Es que yo, yo creo que más allá de este caso, más allá de este caso, Creo que el, el, los jefes de los fiscales deberían estar revisando el, la actividad de sus fiscales. Deben estar, deberían estar controlando cómo trabajan, de qué manera lo hacen, si cumplen a tiempo con, con las requisitorias. Acá en esta misma causa, los involucrados, tenían 8, 9, 12 causas frisadas. Uh -huh. Uh -huh. Esa gente tendría que haber estado presa. Bueno, a la tarde, mientras antes. estábamos... Cuando estaba la movilización, cuando se estaba dando toda la intervención de, de la comisaría, pasaron, pasó uno de ellos. Claro, eh, nosotros eh, desde la defensa aportamos en su momento eh, la, el, el detalle prontuarial de los involucrados, de las supuestas víctimas. Y por otro lado, presentarlos como testigos y creerles, creerles secularmente determinados aspectos de, la, de las declaraciones de acuerdo a la acusación que yo estoy realizando como fiscal es engañoso para todos engañoso para la sociedad o sea, tomar de, de los testigos las partes de las declaraciones que me convienen a mi acusación sin considerar las otras y sin considerar las contradicciones no sólo entre sí, sino además con el resto de las declaraciones, de los otros declarantes, mm -hmm. ¿se entiende? Sí, no claro. Sé, está claro que estoy poniendo primero el resultado y después veo cómo llego a ese resultado y no estoy transitando el camino limpiamente y en función de eso veo a qué, a qué resultado debo llegar, debo concluir objetivamente. Eso es manipular la causa. Tal cual. Eso es manipular la investigación y eso no puede pasar. Entonces... Acá los jefes de los fiscales, el jefe de la fiscalía, el jefe de los fiscales, Baclini, etcétera, deberían revisar esta causa y otras tantas y deberían preguntarse por qué estos chicos con tantos antecedentes no estaban siendo juzgados, por qué las causas estaban en la fiscalía y no estaban en el juzgado, en el tribunal, ¿eh? por qué no se habían hecho las audiencias imputativas, un tipo que tiene 8 o 10 causas y no ah. tenía una audiencia imputativa hecha, Fíjense que después, después que salen los policías, al caso de estos chicos los toma la fiscal Bertero. E, inmedi e inmediatamente terminan presos. Le hace la audiencia imputativa, acumula las causas, le hace la audiencia imputativa y los mete presos. ¿Tacual? ¿Por qué no estaban presos antes? Esa es una pregunta que se tiene que hacer, que no la tengo que hacer yo. Se la tendrían que haber hecho ya muchos otros estamentos, y también nuestra clase política que tenemos acá, que esconde la cabecita debajo de la tierra, ¿Eh? que cuando la sociedad, la gente va, se marcha y le pide, se borran. Uh -huh. ¿Mm? Es fácil pegarle un publicidad eh, Ustedes saben sí. que es fácil. Sí, sí, sí, sí, sí. No, está ¿Saben? muy claro, muy claro. Es más, tenemos un antecedente que estamos tratando de ver qué ha pasado el fin de semana claro. también, ¿no? Porque, a ver, si la policía, bueno, después lo vamos a estar explicando eso, pero digo, eh, aquí se le ha perdido el respeto al policía, ¿no? Y, y el policía, pobre, digamos, digo, pobre que se entienda esto, ¿no? Porque debe haber buenos y malos como en todo, pero también eh, muchas veces dice, ¿qué hago? ¿actúo o no actúo? porque si. Este, hago lo que tengo que hacer, puedo, puedo ser pasible de una sanción, ¿no? Exacto. Entonces está, está, es difícil Exacto. el tema. ¿Por qué crees, este, Alejandro, eh, la, las personas a las cuales vos representás no están detenidas hoy? ¿Por qué crees que hay, digo, si es una causa, hay dos personas detenidas y el resto no? Qué hermoso para analizar el fallo de la apelación. Porque si el juez de la apelación dijo, acá no hay torturas, uh -huh. Podría, ...podría existir a premios ilegales... ...es escarcelable... Es ...tendrían que estar todos... ...todos... Eh, ...libres... ...entonces por qué no están libres... ...los dos muchachos que están presos... ...inentendible... ...por política judicial... ...para no dejarlas tan mal paradas... ...las fiscales... ...hicieron tanto barullo con todo esto y... ...terminaron libres la mayoría... ...te dejo dos para... Por lo menos. Tenga sustento. No, no pierdas 7 a 0. ¿Eh? Uh -huh. La verdad es que uno se queda sin palabras. Yo me quedo sin palabras. Sí, de, de qué pasó, ¿no? porque ¿Y por qué también tanto, tanto tiempo, Moni? Una causa tan dos sensible, años. tan importante. Ya han pasado dos años. Ahora se pide incluso la extensión de la, de la prisión preventiva. Porque está esto, eso está caído, está vencido. Eso se puede dar. Se ha dado, creo que 10 meses más. 10 meses más. el ¿Cuántas fue veces fue se puede eh, prorrogar eso? se puede prorrogar, siempre y cuando sigamos eh, manejándonos bajo los mismos preceptos, criminal, criminalizando al policía, pensando siempre en la posibilidad de lo máximo en contra de su accionar y no siendo objetivos. ¿Tus defendidos en algún momento pensaron ir por un juicio abreviado, rápido, que se termine no, todo esto? No, no, no, no, no. Ni, no solo que ni se los plantee, porque yo tengo absoluta Seguridad de la inocencia de mis defendidos, sino que además, eh, sabiendo ellos de la posibilidad, porque me lo han manifestado en, charla, uh -huh. en charlas banales, ¿no? uh -huh. eh, de que había eh, propuestas de la fiscalía, en fin, no sé, a otros defendidos, eh, ellos fueron muy claros en el concepto de que no tenían ninguna intención, intención de esta. ninguna, ninguna. ¿Tenés contacto con el resto de los abogados, eh, de, de, de los otros policías? Sobre todo, me, mi pregunta va a esto, ¿tenés contacto con los con el abogado de los que están detenidos? Eh, eh, ¿En algún momento nos la conocemos, casa? pero con, con los nuevos abogados no no no he dialogado. No, no, no. ¿Cuánto tiempo sí, más? Con sí, los, con los que trabajaron eh, en, en, en un principio, ¿no? Ellos, este, tu defendido, vamos a hablar por los defendidos tuyos, este, Alejandro, ¿ellos tienen intención, digo, de continuar también con esto porque tienen alguna intención o ya se les ha ido, digamos, las ganas de ser policía, de progresar en su carrera? Porque, digo, si ellos quedan absueltos, tal la posibilidad de que sean reincorporados en funciones o no? Sí, sí, claro, claro. Si son absueltos, deberían ser incorporados inmediatamente. ¿Y si, y si son absueltos...? Es más, mi criterio administrativamente... Esta gente, a esta gente se le debería haber reservado el, el expediente a la espera del fallo judicial, porque uh -huh. no se puede mantener en estado de de, de, de ver qué va a pasar. Digamos. Sí, en, en, en un estado de, de, estar, de estar apartado, apartado de la fuerza durante tanto tiempo. ¿Eh? Porque sabemos que los procesos y este tipo de procesos especialmente complejos siempre uh -huh. se estiran en Sí, los, además en los, en los este, ellos tienen la presunción de inocencia, este, eso es la ley te, te ampara. Digamos. Claro, claro, pero administrativamente eh, correspondería, según mi criterio, uh -huh. eh, eh, que sean reincorporados sus funciones. Porque además ya no hay no hay peligro respecto de entorpecimiento del, de la causa o... O de fuga, o, o de algo o de eso, eso, digamos. No, de fuga ni nada, porque ya fue analizado justamente Exacto. por el juzgado y por eso están en libertad. Eh, y, y, También es complejo creer esto de que, lo, de, de que estos policías quieran volver a la actividad, porque hablábamos, y lo decías bien recién, Gustavo, eh, el policía en la calle después de, de esto eh, no, no los vuelve a tocar... No, no quiere meterse en líos porque se meten en un problema y queda, eh, quedan completamente expuestos. ¿Hasta dónde un policía después de un proceso semejante quiere volver a su función? ¿El Estado puede ser pasible también de un juicio eh, económico este, por daños y perjuicios si esto eh, quedan este, absueltos ellos? Todo es posible, sí, sí, todo es posible. No, no está en el análisis, de al menos no, de, no, no, no mi, importa, de mi defendido, digo, de ese aspecto. ¿no? Pero acá hay una responsabilidad también de la justicia, ¿no? que si metió la pata... Acá, acá hay muchas mucha responsabilidades. ¿no? Claro. Acá hay muchos, hay, hay muchas responsabilidades y muchos borrados. ¿eh? Porque la, la comisaría no, puede estar, no podía estar en esas condiciones. Uh -huh. no, podía, no puede ser que eh, lo que funcionaba como calabozo no era un calabozo. Que los calabozos hayan sido demolidos. Que la comisaría no tenga lugares de detención para hombres y mujeres. Si hubieran estado esos lugares de detención, este hecho no, no hubiera, pasado. No hubiera, no hubiera ocurrido, pasado. no hubiera ocurrido. Entonces, cuando hablamos de que, les digo, qué fácil es pegarle a un policía, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero nadie se fijó en eso, ¿eh? en las condiciones de laborales, en las condiciones de trabajo. ¿Cómo pueden ser que estén trabajando y que tengan que tener presos, detenidos, o sea, detenidos con. Eh, esposados en un, en un comedor. Y, y custodiándolos para que no se vayan corriendo. ¿O qué, ¿en ¿Qué vamos a terminar? ¿Qué quieren? ¿Que los tengan atados de pie y mano a, lo, a los detenidos? ¿Qué? Bueno, seguramente si eso sucede también serán denunciados. Hubo hasta un vidrio roto, eh, me acuerdo, en ese momento dentro de la denuncia, ¿verdad? Y uno de ellos dicen que los dieron contra el vidrio y, eh, o sea, los acusados, eh, los policías dicen que los que habían detenido se dieron contra el vidrio y los y las víctimas en este caso dijeron que los policías los dieron contra el vidrio ¿hay alguna prueba al respecto de esto? bueno, el, el, obviamente pudieron el, probar, a ver eh, de todo lo que se los acusa Alejandro ¿se eh. pudo probar cuánto? Porque, muy poco, muy poco. Claro, eso es lo que quiero saber, muy poco porque es lo que queremos y, saber en la calle claro. en realidad. Saber, bueno, los acusan a X policía de tal cosa. A ver, ¿cuánto hay de cierto? ¿Cuánto cuánto tiempo más vamos a tener que esperar o sea, lo que para está probado, saber qué es cierto y qué no? Lo que no? está probado es que hubo un chico que se lesionó, uh -huh. que se cortó, que obviamente eh, había sangre, que además no fue ocultado, nada fue ocultado, porque ahí está el otro tema, la acusación a Gabinetti y al chico Maldonado que está preso por encubrimiento. Eh, o sea, Maldonado como partícipe necesario, ¿no es cierto? Sí. Era el, era el subjefe de la comisaría que estaba a cargo en ese momento, y a Gabinete por encubrimiento. ¿Pero encubrimiento de qué? Si inmediatamente que ocurrió el hecho, se le comunica al fiscal, al doctor Loyola, se le da conocimiento de lo que pasó, se le cuenta lo que pasó, se toman los registros fotográficos, se mandan las fotos, etc. Entonces, ¿en ¿encubrimiento de qué? Porque lavaron el piso. Pero ya lo habían comunicado a la fiscalía, ya se habían sacado la, las muestras, las tomas fotográficas, se había secuestrado la ropa. ¿Encubrimiento de qué? ¿Se entiende? Sí, claro, sí por claro supuesto, eso. porque aparte nadie imaginaba que iba a venir eh, semejante movida detrás de, del arresto de estas dos claro, personas. Claro, nadie lo imaginaba porque el policía actúa de buena fe. Sí. Si uno actúa de buena fe no tiene nada de nada que ocultar ni de que atajarse. Por eso incluso Gabinetti viene, estaba de licencia, estaba de franco, podría haber venido a la noche o al otro día, el lunes mm. de la mañana, porque tenía el fin de semana franco, pero cuando ocurre el hecho y la avisan lo que pasó, en un exceso de celo profesional, de responsabilidad profesional, el hombre viene, viene y termina preso, termina seis meses preso barbaridad. Sí, también eh, esto es extraoficial, no. esto a mí me lo cuenta el, el propio involucrado, no, que en principio él no iba a ser detenido, no, que después ahí, ahí habría habido, digamos, alguna, no sé si abuso de poder o no de la fiscal ante alguna de las chicas que son policías y él, él se mete, digamos, como para proteger a, a, a los uniformados también, que en definitiva eran los policías que estaban llevando adelante... Este, la, la comisaría, bueno, y de ahí rápidamente también ordenan la detención de Gabinete, no sé sí, si, sí. si es así la cosa como... Eso me contó me contó Gabinete, algo de eso pasó ahí la fiscal se enoja y lo detiene también uh -huh. él. se enoja como si fuera dueño de nuestra libertad parece uh -huh. claro. ¿Eh? estamos todos en estado de riesgo, como decimos los abogados uh -huh. que hablamos en, en, en, en de estos temas de derecho penal, parece que estamos todos en estado de riesgo ¿Eh? cualquier día vienen y por Nada, terminas preso. Eh, las condiciones en la comisaría, bueno, esto ya nos vamos a ir buscando sí. el cierre, no. Pero digo, las condiciones en la comisaría no han cambiado mucho, pese a que, bueno, ahora se está, se está prácticamente inaugurar una comisaría nueva, digo, pero en la comisaría actual no ha cambiado mucho no, no, de aquel se, incidente al de ahora, no. Está Creo exactamente que... igual, está todo exactamente igual. Eh, eh, por suerte, bueno, están avanzando las obras de la comisaría nueva y y bueno, prontamente si Dios quiere tendremos... esperemos no, no vivir porque no vivir de nuevo un episodio de este tipo, me refiero al, eh, a, a tus dichos recientemente del, de la cuestión política la, el tumbar los calabozos fue una decisión netamente política eh, no fue desde otro lado no se pensó absolutamente en nada de lo que se podía generar tumbando los calabozos que tenían en, aquí en Sunchares, haciendo la remodelación de la comisaría antes de tener otro espacio donde pudieran tener seguras a las personas. En ningún momento nadie pensó en eso. 18 de octubre, mira, justo, yo miraba eh, recién y digo, dos años justos al final, eh, hicimos la nota y en dos años no, no tenemos eh, el 100% esclarecido, tenemos policías que todavía siguen pagando por esto y tenemos policías en la calle que siguen midiendo su manera de actuar, de venido de este problema aquí en la ciudad de Sunchales Alejandro, muchas gracias por la visita por los conceptos, un poquitito de, de actualizar esta causa de trasladarle a la gente qué es lo que viene sucediendo y también, bueno, después estaremos charlando más adelante eh, con, con el resto para ver cómo y qué sienten cada una de las personas involucradas en este caso Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes Saludos